Vamos a continuar trabajando con números complejos. Recordamos que tenemos que entrar en el menú de los complejos para poder trabajar. Aquí vemos esa pequeña i minúscula. Eso significa que los resultados de la calculadora nos los ofrece en forma binómica. Vamos a trabajar en este vídeo en forma polar. Por lo tanto nos vamos a la configuración y en complejos elegimos el 2. Los resultados en forma polar. Ahora vemos un pequeño ángulo que nos indica que los resultados nos los da en esa forma. Empezamos a hacer una serie de operaciones. 230 lo multiplicamos por 5, 70. Como sabemos que los módulos se multiplican y los ángulos se suman, debe dar 10, 100. Ahí está. Vamos ahora con una potencia. 2.30 para hacer potencia se eleva el módulo y el argumento se multiplica. Por lo tanto, esto debe dar 2 al cubo, que es 8, y 3 por 30, que son 90. Y ahora vamos a hacer una operación mezclando las dos notaciones. 2,45 lo vamos a sumar con 3 más i. Pulsamos. Y nos da el resultado en forma polar. Aquí vemos el ángulo. Sin embargo, para visualizarlo mejor, pulsamos esta tecla. Ahí lo tenemos. Y ahora vamos a ver cómo podemos transformar números de una forma a la otra. Vamos a escribir 5.30. Y ahora pulsamos el menú Óptimos. Y aquí en la primera pantalla vemos que no nos aparece nada, pero en la segunda nos aparece un triangulito que significa... Lo transforma, y aquí puede ser a forma polar o a forma binómica. Le vamos a decir que lo transforme a forma polar, perdón, a forma binómica. Y ahí nos da el resultado exacto, pulsamos si lo queremos en formato decimal. Vamos a hacer otro. 6 y ángulo 56, estamos trabajando en grados, pulsamos opción, nos vamos a la segunda pantalla y decimos que nos lo transforme en binómico. Aquí ya nos da el resultado directamente con decimales. Bueno, pues a la inversa es muy similar. Si escribimos 4 más i, y nos vamos a options, y ahora elegimos el 1, que lo transforme en polar, nos da el resultado en forma polar. Vamos a hacer otro más. 6 menos 7i, nos vamos y que nos lo transforme en forma polar, el 1. Y ahí tenemos el resultado. Si estamos trabajando en polar, hay una manera más fácil de transformar. Simplemente escribimos el número y al pulsar el igual nos lo va a transformar en polar, puesto que así lo tenemos definido en la calculadora. Y ahora vamos a ver cómo se trabaja con las otras funciones que tenemos. Por ejemplo, con el conjugado. Para hacer el conjugado, elegimos el 2. Y vamos a ver cómo se hace el conjugado de un número en forma binómica. Recordamos que en forma binómica lo único que ocurría era que cambiaba el signo de la parte imaginaria. Nos lo da en forma polar, pero nosotros lo vamos a transformar a forma binómica. Venimos aquí, pulsamos... Y nos lo transformamos en forma binómica. La respuesta en forma binómica. Y efectivamente, 3 menos 4. Y ahora vamos a ver cómo se calcula el conjugado en forma polar. Que lo único que hace es cambiar el signo al argumento. Cogemos el conjugado de 4, 30. Vamos a ver qué nos da. Y nos dice que es 4 menos 30, por supuesto. Y también se puede calcular la parte real y la imaginaria de cualquier número. Aquí lo tenemos. Vamos a ver, por ejemplo, cómo se calcularía la parte real de 6 más 3i. Que, por supuesto, debería ser 6. Y ahora vamos a ver cómo se calcula la parte imaginaria. Pues la parte imaginaria... Ahora vamos a escribir el número en polar. 4 30, pues la parte imaginaria de este número es 2.